Si va también a terminar en su vez, está todo esto Bueno, a este e poco que estoy en Ovarán y lograr que tenéis, está de Nide Laguna y Casquidea, la Antidea, la aventura salida de San más... Mónique, por favor. Pero las estéticas que bien partes en menos golpeada. Tí. Tu curso de su vez está, viviendas, pues, profundano que se ha gustado en tu suela, hasta que figuré a ti en la buena instrumentual que está. Ostera, puse hasta que se ha gustado en tu suena, no puse con tu suelo. Mercatura lateral, ver instrumento banda tecla causada piano no es el está bañada está piano va a tener es berriña igual le bueno cuando una buena música escuela tan da baina momentos altera hacer instrumento banda está está a nueve muy piano va a tener da baina es berriña está es que a ir a, a ir a la torre, saltar, correr generaciones vais Esto te hace Eta, no está. a a pues bueno, este Normalmente es a y La todo y si está la está. ¿Este es la que me alegra tu locura ¿eh? eh, de haber instrumento de bar. Ahí fue un sellado, un ciclo, Ann. El de datos fiscal, propuesta nomás, lo usaste de azul. léxico Ann, ¿eh? anda que acabar. Ya que hablo también de cambios en el léxico, ¿por qué no cambiar el idioma también? Porque creo que hoy en día los jóvenes estamos capacitados para comunicarnos de, de muchas maneras y uno es el idioma, ¿no? Y como os venía diciendo, hoy veníamos un poco a lanzaros una una propuesta, ¿no? un cambio en el éxito, porque es verdad que muchas veces nuestra generación es tachada como un tanto malcriada, ¿no? somos caprichosos también, y veníamos un poco a contaros que, que estaría bien que, que el tema de caprichosos no podríamos cambiarlo por gente joven que ha tenido suerte, de hecho podríamos decir que somos gente joven que ha aprovechado esa suerte, esa suerte que vosotros nos habéis dejado, ¿no? y por eso tengo el móvil en el bolsillo, bueno, por, por eso aprovecho toda esta suerte, ¿no? Todo esto que nos habéis dado. Porque además, de subir fotos a Instagram y estar todo el día tinteando, ¿no? Como muchos sabéis. Ahora miro al frente y veo muchas caras conocidas. Veo unas cuantas caras conocidas y eso lo ha posibilitado también el dispositivo que tenemos en el bolsillo, ¿no? Esta juventud que estamos conectada con el mundo. Y, como os venía diciendo, esa suerte que tenemos la, la aprovechamos. Por eso tengo el iPhone. Por eso eh, titeamos, por eso os conocemos, pero es también que, que muchos titulares, nuestros titulares que dan la vuelta al mundo, siento deciros, pero, pero son leídos antes por los jóvenes. Y digo titulares, ¿eh? porque sé que la noticia, seguramente muchos de vosotros la entendáis y, y la conocéis mucho mejor. Pero es verdad que los jóvenes tenemos esa capacidad, ¿no? esa conexión con el mundo. Y con todo esto, pues, como decía, miro al frente y, y veo gente que, que conozco de hecho veo gente que seguimos veo gente a la que admiramos y esto todo lo ha conseguido el, el, la, conexión que, la conexión que tenemos con el mundo y es verdad también que tanto yo como muchos amigos míos han intentado contactar con muchos de vosotros, tal vez pecamos que ese descaro, ¿no? a la hora de, de contactar con, con gente pero es verdad que creemos en los puentes hacia la sabiduría y, y es verdad que pecamos igual ¿eh? en en pensar que podemos crearlos, ¿no? Pero es porque creemos realmente, creemos realmente en esos puentes. Eh, y en esos puentes a la sabiduría ¿no? me viene un proverbio que, que seguramente muchos de vosotros conozcáis, que es que si quieres llegar rápido, ve solo, ¿no? Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y creo que es algo que nuestra generación ha, ha aprendido muy muy bien. Eh, también he de deciros que somos lo que somos por vuestra culpa. Somos lo que somos por vuestros avances. Somos lo que somos por, porque vosotros nos habéis dejado un entorno, un entorno buenísimo. Y tenemos ahora la capacidad de mirar al futuro. Y todo eso es gracias a, a vosotros, a todo lo que nos habéis, nos habéis dejado. Por eso ahora mismo esta generación está ansiosa por trabajar con vosotros, está ansiosa por resolver esos retos, está ansiosa por colaborar y compartir, que es algo que nosotros apasionamos, ¿no? estamos apasionados en poder compartir eso vemos con vosotros, porque también creemos en esa horizontalidad, en esa horizontalidad que da pie a aprender todos los días. ¿no? Y como os decía, queremos aportar. Nosotros también queremos dar ese, ese granito de arena a nuestro entorno, de que vosotros peleáis para que nosotros tuviéramos uno. Ahora nosotros, en la posición que estamos, podemos mirar el futuro y ver que ese futuro está lleno de puentes. Está lleno de puentes, de verdad. Está lleno de puentes hacia aquí, está lleno de puentes hacia el exterior. Lo que tenemos muy, muy claro es que un puente pasa por aquí. Eso es lo que tenemos muy claro. Y me viene a la cabeza otra cita que me dijo chicas esta chica el día con, con citas y refranes y historias. Pero es verdad y me viene de lujo es para introducirlo y, y acabar mi parte que, como dijo Pablo Picasso, la inspiración existe, pero que nos encuentre trabajando. Y creo que por eso estamos hoy todos aquí, creo que por eso nos hemos reunido hoy, y estamos todos aquí para que la inspiración nos encuentre trabajando. Como nuestra mayor virtud que es el inconformismo, la inquietud, la ganas de cambiar las cosas, de cambiar paradigmas que siguen sosteniéndose como válidos simplemente por inercia o por tradición. Algo que viene constituido porque se nos viene dado. Nos hacemos preguntas, somos inquietos. Da igual el contexto social, da igual la especialidad, siempre queremos ver si hay otra manera de hacer las cosas que nos dejen hacer esa cosa, de la manera que nosotros vemos, al menos que nos dejen intentarlo. Y luego si el fracaso nos hace aprender, será nuestro fracaso y nuestro aprendizaje. No hay el aprendizaje de otros, y la oportunidad que hemos dejado pasar. Antes, simplemente éramos personas que teníamos ganas de cambiar. Y creo que el cambio es una palabra que se va a repetir mucho, sobre todo, que con este grupo de, de jóvenes. Pero al final, pues somos personas y que queremos cambiar, pero si no tenemos herramientas para que ese cambio altavoces que, que, den, que, den, que, que radien nuestro mensaje, al final el cambio se queda en una discusión normalmente de bar en el que uno se indigna o uno eh, tiene la intención pero no los medios hoy, afortunadamente eh, contamos con otro puente más, otro puente, de los puentes que pasaba por aquí, que decía en no otro puente que está constituido por la red Shape. Hoy, de ser jóvenes, pasamos a, ser, pasamos a estar integrados en una comunidad global de más de 5.300 personas a lo largo de 169 países, que a través de proyectos locales y auspiciados por el Foro Económico Mundial, podemos establecer nuevos medios para cambiar desde abajo el modelo económico, el modelo social y también llevar a cabo proyectos que nunca antes hubiésemos imaginado o simplemente concebíamos en nuestra cabeza como una especie de utopía de inteligencia que nunca iba a ser puesta en práctica. Hoy, gracias a trabajos concretos, no ideas, trabajos y proyectos locales concretos, podemos llevar a cabo ideas globales a través de una red que conecte de a más de 5.300 personas y cada día aumentando más. Hoy es posible que tengamos acceso a un servidor mundial en este lenguaje que estamos empleando en este en este, en este World Day. un servidor mundial de personas con ideas, con iniciativas y en la que a partir de ahora estamos también nosotros conectados. Al final se trata de que con experiencias y proyectos locales podamos establecer una red global, que podamos establecer experiencias desde distintos puntos de vista, de distintas especialidades, distintos países, distintos contextos sociales, Distintas personas, cada uno con su bagaje intelectual, social, cultural, con sus inquietudes. Todo eso conectarlo para generar impacto, que eso es de lo que se trata. Impacto como el que causó este acorde que voy a tocar ahora. Este acorde, feo, por así decirlo, me lo voy repetir, es el acorde que aparece en el segundo compás. ...de la ópera Tristan y Solda de Richard Wagner. Se llama el Acorde Tristán, y Tiene nombre propio porque constituyó el comienzo de la disonancia. Dejar atrás la tonalidad, los sonidos agradables... ...y empezar a explorar nuevas posibilidades sinfónicas... ...de instrumentos que hasta entonces parecía que solo podían tocar... ...volviendo también a las expresiones que decía ...Sota Caballero. Este acorde constituyó el comienzo de algo... ...por separado, no son más que notas... No somos más que notas, que no tenemos más, más, más discusión y más relevancia que el sonido que emitimos. Pero juntos, en estructura, en acorde, podemos llegar a cambiar las cosas. Podemos llegar a concebir nuevas maneras de hacer las cosas, en este caso la música. Un acorde de cuatro notas, con una alteración determinada, que es lo que le hace especial, puede hacer que otras personas piensen de manera diferente. Por eso digo que, por separado, no somos más que notas, y no tenemos más relevancia que el sonido que generamos, pero juntos podemos llegar a cambiar las cosas. Muchas pues gracias.